Solé, el niño Molde, molde. Sí. yo. Molde. Molde. Molde. Molde. ¿Qué es, ya no! ¿Qué es, ya no! ya no! vamos Vamos, Pequino! Vamos, vamos. Vamos. vamos ¡Hola, Pequino! ¡Hola, ¡Vamos a ¡Vamos a ¡Vamos ¡Venga, llodía! ¡Lloría! ¡Tentor, veniste, tío! ¡A ¡Sí, que madre mía. No, no. no, no. Okay. Okay. Okay. Me llama. A 4 minutos. A minutos. A A 4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 ¡Ven y qué! ¡Volve! te diré!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 ¡Ala! ¡No! Bombas! Venga la forrado! <risa> ¡Ah, gracias! me Vamos. Venga. Vamos. vamos. Venga Miguel. Please, please. Va Miguel, va Miguel. Vamos, vamos.